Muy buenos días, eh, es un gusto para nosotros como autoridades de la universidad poder iniciar estas jornadas, esta actividad que tiene que ver con la evaluación de nuestras actividades de investigación, ciencia, tecnología e innovación. Eh, agradecemos a la doctora María Cristina Chambiallo que nos acompaña acá en el estrado eh, todo su apoyo y su presencia en estas actividades que hemos iniciado, que para la universidad son trascendentes, y también queremos agradecerle a todos los eh, a todos los que están presentes, todos y todas las que están presentes, a los invitados especiales, al ingeniero José María Rodríguez Silveira, presidente de la SIC, al ingeniero Luis Traversa y al doctor Rodolfo Bravo, eh, integrantes del directorio de la SIC de la Provincia de Buenos Aires, a María de los Ángeles Apolito, directora provincial de la Dirección Provincial de Planeamiento de la Provincia de Buenos Aires, eh, a las autoridades de la, de la Universidad de Moreno, pero creo que todavía no han llegado. ¿Dónde está? Uh, ah, perdón, <ríe> no los había visto. Gracias por estar. A la licenciada Laura Martínez Porta, directora nacional de Objetivos y Procesos Institucionales del MINSIT. A la licenciada Alejandra Di Franco, área del área de, cooperación, de coordinación y ejecución presupuestaria del MINSIT. Y a la licenciada María Salomé Girándola, del de, de área de coordinación técnica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Mi presentación tiene que ver un poco, si podemos pasar diapositiva no sé ¿Te qué lo paso yo? Eh, con mostrar lo que hemos hecho en la universidad y hacia dónde hemos apuntado nuestras políticas de investigación eh, innovación y transferencia esta universidad que fue creada eh, hace 24 años eh, que tuvo de entrada un perfil de desarrollo de, en investigación científica y tecnológica, eh, basado en la problemática del territorio, y de la región y del país, con, muy, con una fuerte, un fuerte impulso hacia la transferencia de la tecnología, eh, que fue mantenido eh, durante todo su desarrollo, independientemente de los vaivenes de la historia política de la universidad. Actualmente, como universidad, contamos con alrededor de 18.000 estudiantes, la mitad de ellos, como figura en la diapositiva, e, interesantemente son alumnos de universidad virtual de Quilmes son alumnos de nuestro sistema de educación no presencial que fue el primero de estos sistemas de educación utilizando herramientas de internet que se desarrolló en Argentina y tiene ya 14 años de, de vida y en nuestra universidad siendo pionera de este, de este tipo de educación eh, le ha puesto un impulso que se refleja en la cantidad de estudiantes y en la cantidad de carreras completas que dictamos en este eh, con esta modalidad de enseñanza que desde un principio hubo que sustentar, eh, no solo en, en el aspecto que se sustenta cualquier carrera, sino también en el darle un sustento en el imaginario académico, porque... Eh, hubo que romper barreras prejuiciosas que siempre existían y la verdad es que nuestros graduados en este contexto fueron embajadores de lujo de esta modalidad de la que nosotros estamos muy orgullosos y que estamos potenciando. Como dice ahí, tenemos un total de 21 carreras de grado en, completas en modalidad presencial, 10 en modalidad virtual, 2 doctorados eh, eh, evaluados por CONEAU, 10 maestrías, 10 especializaciones y dos diplomas como carreras de posgrado y del total de alrededor de 900 docentes que tiene la universidad, 420 son docentes investigadores en la planta de la universidad con distinto grado, eh, con algún grado de eh, dedicación a la investigación. El 30% de esos investigadores tienen, son investigadores, digamos, con capacidad de dirigir proyectos y un total de 200 becarios de posgrado. La siguiente. El modelo de gestión de la investigación en esta universidad, que está organizada desde lo académico en departamentos y no en facultades, y en general entonces todas nuestras actividades son eh, institucionales están centralizadas en el eh, en el gobierno de la universidad también eso ocurre con la investigación si bien nuestras eh, nuestros docentes investigadores y, y los centros e institutos de investigación están asentados en los departamentos la política de investigación e innovación y transferencia está centralizada en dos secretarías la secretaría de investigaciones eh, y la Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica que creamos hace menos de un año. Los, la siguiente. En el contexto del desarrollo entonces de nuestra eh, política de investigaciones eh, nosotros hemos definido como eh, necesario para el desarrollo de la investigación en la universidad, la, ne la necesidad, repito, de generar un sistema que sea integrado, que sea interdisciplinario y que además sea pertinente. Y esto tiene que ver mucho con la responsabilidad social que le asignamos a la universidad respecto a su ubicación, a su contexto territorial, a la propuesta social que la universidad está obligada como referente de, de la cultura y de la educación eh, en nacional en el lugar donde está asentada como su principal responsabilidad necesariamente tiene que ser empezar a resolver los problemas que la sociedad que la contiene y que la sostiene eh, le, le plantean en ese contexto nosotros creemos que como característica más importante del desarrollo de nuestras investigaciones, queremos, tenemos que pasar de la, del desarrollo de una investigación centrada en el investigador, o al menos, centrada en las preguntas que cualquier investigador hace al sistema, con la mejor de las predisposiciones, pero con las preguntas centradas, a partir de eso, de las preguntas centradas del investigador, a un sistema donde la problemática, donde las preguntas sean hechas por la sociedad y no por la sociedad en términos abstractos sino por la sociedad en, el, eh, en, en a partir de, de los organismos que la sustentan y que la organizan obviamente el Estado en sus tres niveles el Estado Nacional, Provincial y Municipal pero también las organizaciones sociales de base que, que contienen una gran parte de la organización que en nuestros territorios ocurre eh, por parte de nuestros vecinos de nuestros conciudadanos para además cuando hablamos de un sistema integrado, esto implica la necesidad de, que, de romper barreras en la investigación científica y tecnológica y entender que una tarea de investigación se enriquece y no es completa si no va acompañada con las otras actividades sustantivas que la universidad realiza. Entre ellas lo que llamamos extensión universitaria todavía un nombre que consideramos inadecuado para, el, para ese tipo de tareas que podría tener que ver más con la integración con las necesidades de la comunidad pero eh, o con las organizaciones de la comunidad, pero todavía le llamamos históricamente extensión y todos entendemos de lo que estoy hablando cuando hablo de extensión la extensión universitaria, la enseñanza de grado y posgrado y obviamente la innovación y la transferencia tecnológica además no, eh, entendemos que eh, deben asociarse para producir mejores resultados en la investigación tareas que se realizan en distintos niveles en la universidad, laboratorios, centros e institutos de investigación y extensión universitaria. Y por último, entendemos que la mejor investigación es aquella que tiene que ver con la interdisciplinariedad, y esa interdisciplinariedad necesariamente va a estar eh, favorecida en el contexto de eh, un sistema integrado y de un sistema pertinente, porque las miradas para resolver estos problemas no van a salir de un único campo disciplinar. Los instrumentos que eh, esta universidad ha desarrollado hasta el momento para el desarrollo de su política de investigación y ciencia y de innovación y transferencia tecnológica eh, son variados y han ido cambiando en el tiempo, pero eh, hemos sostenido fuertemente un impulso eh, de, de ayudar, de promover la tarea que realizan eh, nuestros investigadores. Eh, en principio tenemos subsidios otorgados, que más adelante vamos a hablar de, de la cantidad y, eh, can y, y soporte que se le dan a esos subsidios, eh, eh, en proyectos y programas de investigación y desarrollo en la universidad, eh, considerando a los programas como una eh, coordinación de proyectos eh, coherente. En, para resolver un problema más complejo que el que un único proyecto podría desarrollar. La universidad entendió desde un principio que el, los programas de investigación deben ser sustentados con un diferencial de, de apoyo económico para favorecer justamente una mirada más compleja sobre los problemas que, que, que, que vamos a estudiar. Además, hemos desarrollado para aquellas áreas eh, que históricamente no eh, en, en la Argentina no estaban asociadas con la investigación o, o, o estaban menos asociadas con la investigación proyectos de investigación orientados por la práctica profesional además hemos, eh, tenemos apoyo a la realización de reuniones científicas y tecnológicas a viajes de a viajes al exterior para investigadores formados también apoyos a, a estudiantes eh, e investigadores en formación, a viajes para, est para estos investigadores en, form en formación. Y en, en los últimos años hemos impulsado proyectos de los que llamamos SPOT, de Potencial Transferencia Tecnológica, y además becas de formación inicial a e investigadores de, en la investigación a estudiantes avanzados y a graduados. El monto en todos estos, eh, el monto que la universidad invierte en forma anual, o okay, que en realidad el que, el que figura es el del 2013, eh, para todo este paquete de subsidios es de 6 millones y medio de pesos. En la siguiente figura, en esta, sí, perdón, figura, es, aparece eh, como eh, la cantidad de, de inversión que ha hecho la universidad en proyectos y programas y la cantidad de proyectos y programas que, eh, que existen desde el 2007 a la fecha. Las, eh, la, las líneas roja y la más oscura, la que está siempre arriba, eh, la roja indica el número de programas, eh, no se ve muy bien ahí, pero en la actualidad son 21. Y la más oscura indica el número de proyectos totales que tiene la universidad, que llegan a 49. La línea más clara, que está en, en lila, en violeta, una mujer lo diría más claramente al color, porque tienen más vista de mayor cantidad de colores. Como las como las aves. Las aves ven más colores no, que los seres humanos. Maladizo, ¿eh? No dije gallinas. Sí, sí. Volver a la pista, volve. A... <risa> Perdón. Eh, es el monto que nosotros invertimos en el subsidio a los proyectos y a los programas. De los 6 millones y medio de pesos, en el 2013 estamos invirtiendo 5, alrededor de 5 millones en subsidiar proyectos y programas, lo que implica que un aproximadamente en promedio un grupo de investigación estándar, digamos con un investigador formado y becarios eh, para eh, realizar su tarea de investigación y desarrollo o, o innovación y transferencia en la universidad está dentro de un programa está recibiendo entre 40 y 50 mil pesos al año y dentro de un proyecto entre 20 y 25.000. mil, lo que eh, es un grado de, sub, de subsidio bastante interesante y que se ubica en, en, en el medio de lo que otorga el CONICET y lo que otorga la agencia, digamos que es un poco más, eh, que es bastante más para, para cada grupo eh, de investigación. En la siguiente eh, est estamos mostrando la cantidad de programas y proyectos según área de conocimiento la primera de las columnas muestra en ciencias humanas la segunda en ciencias sociales la tercera en exactas y naturales y la última en tecnologías e ingenierías eh, que es en este último caso es donde hemos empezado a, a apostar al desarrollo de esta área que es una de las áreas que históricamente eh, en, por lo menos en esta universidad, pero en general sucede que eh, no, no, no participaba directamente de los proyectos de investigación y para, para esto hemos diseñado el sistema de eh, subsidio a proyectos eh, relacionados con la práctica profesional. Lo que se ve es que en estas áreas ya se ha desarrollado un programa y además hay muchos proyectos que están subsidiados en este contexto. En, y en las otras áreas la también, eh, excepto en Exactas y Naturales, se ve que la cantidad de proyectos son mayor que la cantidad de programas y lo que estamos propugnando es hacia la asociatividad para que esos proyectos com empiecen a ser coherentes y coordinen en, en, en algo más complejo. En Exactas y Naturales, donde hay más práctica en la asociatividad, eso se, se ha dado naturalmente. En la siguiente, eh, están es la evolución de la cantidad de docentes, investigadores e investigadores del sistema científico y becarios desde el año 2007 hasta el 2012. Y lo que se puede ver es que la cantidad de docentes e investigadores de planta, que como dijimos eran 458, en la actualidad ha crecido en el quinquenio un 85%. Eh, mientras que la cantidad de investigadores pertenecientes al sistema, que son es una fracción de estos docentes investigadores que mencionamos antes, ha crecido un poco menos, un 50%. Esos porcentajes no son exactos, están aproximados. Y finalmente la cantidad de becarios del sistema eh, creció un 75% acompañando eh, en forma bastante paralela al crecimiento de la planta de docentes investigadores investigadores no necesariamente al crecimiento de la cantidad de, docentes, de investigadores del sistema respecto a la formación de estos docentes investigadores de planta de la universidad alrededor de un 60% tienen algún, algún título de posgrado distribuido tal cual figura en esa diapositiva y un 40-41% tienen todavía no son eh, investigadores en formación que están haciendo su carrera de doctorado o de posgrado. La siguiente, la cantidad de proyectos que, y de instituciones que financian, además de la universidad, nuestras investigaciones son, como se muestra ahí, muy variadas, desde la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica y el CONICET o la SIC de la provincia, hasta eh, todas las organizaciones, un montón de organizaciones extranjeras que con las que suelen relacionarse nuestros investigadores. Lo interesante aquí es que la cantidad de dinero que nuestros investigadores consiguen de subsidios externos a la universidad termina siendo equivalente al aporte que la propia universidad hace. El match, la, la inversión hecha por la universidad, implica que los investigadores son capaces de conseguir una cantidad equivalente de dinero eh, por subsidios Fuera de la universidad. Una de las políticas siguiente, que hemos desarrollado en el, eh, con la que hemos intentado apuntalar el sistema de investigación científica y tecnológica en función de los objetivos que planteamos antes, que es eh, como sistema integrado en el cual se integren actividades de extensión, de, de docencia y de investigación, es la creación de centros e institutos de investigación de la universidad, para lo cual la universidad ha diseñado una serie de reglamentaciones muy debatidas eh, y que eh, permitieron la creación de esos centros e institutos que figuran en la diapositiva, comenzando por el Centro de Estudios de la Argentina Rural, dirigido por la doctora Nomi General en 2010, y ahora tenemos eh, dos institutos eh, y cinco centros de investigación en total que aunan, que conjugan actividades de investigación y transferencia y extensión. Estas, estos centros en general eh, e institutos tienen una correlación con los programas de investigación que eh, proyectos y programas de investigación que financia nuestras, que financian nuestras secretarías. En la siguiente, siguiente diapositiva se muestra la evolución de la producción científica de programas y proyectos medida eh, por el estándar que se utiliza hasta ahora de eh, medición por eh, mediciones bibliométricas que entendemos que no es el único que deberíamos utilizar para medir esa producción, pero bueno, es el que tenemos aquí, y lo que se muestra es una importante, un importante aumento en la producción asociada también con eh, el aumento en el financiamiento que ha ocurrido en estos últimos años. En la siguiente diapositiva... Estamos mostrando eh, la, los programas de becas para estudiantes avanzados y grados recientes entre becarios, la cantidad de becarios que tenemos en el sistema, uni, a, sumados a los becarios que aporta el, en las becas SIN, las becas que otorga eh, el sistema universitario general, el Consejo de Interuniversitario Nacional... De, y las becas de entrenamiento de, eh, de la CIC. Nuevamente, la cantidad de estudiantes avanzados y graduados que son parte del sistema ha aumentado significativamente, como ustedes pueden ver, más de un 200%. ¿Cuáles son nuestras acciones en transferencia tecnológica. La creación de la Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica eh, a fines del año pasado tuvo como, eh, como objetivo el potenciar y visualizar estas actividades que en la universidad han ido creciendo desde su inicio. En particular pensando, en, como dice en la diapositiva, en un en plantearnos un cambio cultural hacia la vinculación y la transferencia. Esto, este cambio cultural es un cambio que tiene que procesarse, que tiene que realizarse en todos, eh, o en la mayor parte de los investigadores de, de planta, de los docentes investigadores de la universidad, y tiene que ver con, fundamentalmente con cómo, qué objetivo le pone un investigador a las tareas de investigación que está realizando. Si esas tareas son, eh, su, si el objetivo es, en, es, es aumentar el conocimiento exclusivamente, o si el objetivo es generar algún producto que tenga eh, potencialmente una utilización en la sociedad como, como producto o como servicio. En ese contexto, la Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica da un apoyo constante a los investigadores desde el inicio del planteo de la investigación para ya desde eh, el, el, la, el diseño original pensar el formato que, que van a seguir el sistema de desarrollo de esa tarea de investigación para evitar conflictos futuros por ejemplo con el sistema de patentamiento o con el sistema de eh, de, de, de form con las regalías, con todo el sistema que tiene que ver con la producción y la innovación tecnológica. Por otro lado, estamos intentando estimular la creación de empresas de base tecnológica eh, del, en la cual la universidad tiene una experiencia ya realizada, también una experiencia histórica. Nuestra universidad tiene ya dos spin-off, dos empresas, de base tecnológica creadas por graduados y docentes de esta universidad que eh, empezaron como eh, empresas incubadas en la universidad y que ya son en la actualidad sociedades anónimas de las cuales la universidad tiene participación accionaria por el acuerdo inicial de su creación. Incluso una de ellas ha dado, ha sido, una de esas empresas ha sido generado capital semilla para generar otro emprendimiento adicional a partir de la empresa original. En ese contexto hemos intentado, como dice ahí, identificar demandas de conocimientos y de tecnologías y hacer un match entre las demandas sociales y las demandas del sector productivo y las posibilidades que la universidad ofrece y, como decíamos recién, la valoración y protección temprana de los resultados. Finalmente, estamos intentando eh, impulsar el emprendedurismo asociándonos con nuestros y apoyando a, a graduados que, eh, que tienen esta, esta mirada de, de generar nuevos emprendimientos productivos y dándoles apoyo desde nuestra Secretaría también de Innovación para... Eh, hacer, para buscar financiamiento para los distintos aspectos que requiere una nueva empresa, en particular los primeros a los que nuestros graduados suelen estar menos acostumbrados que es los estudios de mercado, los, eh, la mirada de para quiénes estamos produciendo, cuánto vamos a producir y con qué objetivos. Aquí lo que se resaltan, en definitiva, son los logros que esta política de investigación, innovación y transferencia ha desarrollado en los últimos años con un total de 15 invenciones y 54 patentes, muchas de las cuales están en el mercado. Eh, lo interesante es poder que un, ver que un producto generado por investigación básica en la universidad ha llegado al, a la venta, al, al lugar donde puede ser utilizado, en definitiva, por la sociedad o un servicio desarrollado por la universidad ha sido utilizado y ha modificado alguna política, alguna eh, característica que nuestra sociedad tenía para, poder, eh, para que nuestros conciudadanos vivan en mejores condiciones. Eh, no voy a listar todas las cosas que dice ahí, pero son una cantidad importante de eh, desarrollos tanto de, la, de nuestra investigación como de nuestro sistema de transferencia tecnológica y sí quisiera resaltar finalmente los eh, cinco PICT startups que estamos eh, actualmente eh, que tiene, tenemos actualmente en marcha eh, proyectos en el área de nanotecnología, de alimentos y de fitomedicina y si bien no está en la figura eh, muchos de estos proyectos están siendo desarrollados en nuestra plataforma de servicios biotecnológicos en el marco del PRIETEC que, que construimos y eh, equipamos eh, gracias a, una, eh, a un subsidio y a una inversión del Ministerio de Ciencia y Tecnología y que fue inaugurada recientemente hace un mes, un mes y medio aproximadamente, en la, en, en la parte de la universidad cercana al estacionamiento. Aunque esperamos eh, mucho de esa plataforma, esperemos que hay ocho grupos de investigación que hacen eh, transferencia ubicados ahí, esperamos que funcione activamente. En definitiva, el, la actualidad, nuestro sistema de investigación desarrollo e innovación en la universidad, tiene como características el crecimiento y la consolidación sostenida de un sistema, del sistema de la universidad, con una mirada, nosotros entendemos, histórica, digamos que ha, que ha eh, sido mantenida en los 24 años de desarrollo de la universidad eh, y obviamente adaptada a los nuevos tiempos la creación de agrupan de, lo, de los centros y los institutos, que eh, son referentes en las áreas de conocimiento, la articulación de la enseñanza de grado y posgrado y la con la extensión, el desempeño eh, exitoso de nuestros grupos en, la produ en producción científica y tecnológica, en la competitividad para captar recursos externos, para investigación y para innovación, y en la participación en consorcios públicos privados orientados a la transferencia. Y finalmente, el fuerte crecimiento del número de becarios que tiene el sistema en la universidad. Entre los desafíos, seguramente necesitaremos retener y incorporar nuevos recursos humanos formados en áreas de conocimiento que consideramos estratégicas para el proyecto institucional de la universidad, la, el garantizar el acceso a la infraestructura y el equipamiento para la producción de conocimiento y en este sentido la universidad tiene eh, una posición interesante porque una gran parte del equipamiento pesado o importante que tienen los laboratorios de investigación y transferencia es equipamiento adquirido por la institución y por lo tanto eh, es de uso eh, múltiple, digamos, y en muchos casos es tanto, se utiliza tanto para la investigación, para la transferencia, como para la docencia de grado y posgrado. Eh, potenciar la transferencia de conocimiento al sector socioproductivo, como venimos diciendo, articulando las áreas de mayor desarrollo con las de menor, mejorar la competitividad de los grupos de investigación para, para obtener más financiamiento, y la creación de los sistemas más de sistema, de un sistema más integrado en, eh, en to, entre todas las actividades sustanciales de la universidad. Finalmente, la pregunta de por qué queremos iniciar este proceso de evaluación, porque lo consideramos una herramienta necesaria para la construcción participativa de un proyecto de mejoramiento institucional con un compromiso social que es lo que la universidad quiere garantizar. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Eh, estamos realmente muy contentos de estar acá. Eh, el grupo que dirige Laura, eh, Matín Esporta, este... Realmente para nosotros es una alegría poder iniciar y acompañarlos durante todo el proceso de evaluación institucional. Voy a hacer el enorme esfuerzo de eh, hablar sentada para no eh, complicar la logística, porque porque si yo generalmente necesito pararme y gesticular, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo para no complicar la logística, no quiero empezar con el pie izquierdo la relación. Este... gesticular? Puedo gesticular sentada, pero es más más difícil. Más ¿eh? Sí. Bueno, quiero, eh, en realidad, me voy a tomar la libertad de antes de hablar del programa de evaluación institucional, que es lo que nos trae acá, eh, hablar en, un poco en general, porque porque por dos cosas. Primero, porque poner la actividad en el contexto de todo lo que estamos haciendo o todo lo que se está haciendo en el ministerio en general y en la secretaría de articulación en particular ayuda a comprender nuestra modalidad de trabajo y entonces hace el trabajo conjunto más rico y también porque así aprovecho para contar las cosas que estamos haciendo ustedes saben que la difusión es un tema realmente siempre complicado este, entonces no desaprovecho ninguna oportunidad de poder contar las otras cosas que estamos haciendo y convencerlos de que pueden eh, también este, usar alguna de las otras actividades que, que tenemos. Así que, bueno, todos ustedes este, saben, con cuál avanzo, todos ustedes saben que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva fue creada a fines del 2007, o sea que empezamos a trabajar en el 2008, eh, sobre la base de la antigua Secretaría, ¿no es cierto?, de Ciencia y Tecnología, o sea, fue jerarquizada esta función dentro del Gobierno Nacional, elevada a Ministerio. Y el objetivo principal, el objetivo central del Ministerio es el que figura ahí, bien este escrito en palabras correctas, así no me equivoco cuando lo digo, ustedes lo pueden leer, contribuir en forma sustantiva a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación, al desarrollo económico, social y cultural, etcétera. O sea, en una palabra, eh, para decirlo en palabras eh, sencillas, como a mí me gusta decirlo, la idea central del Ministerio es poner el sistema de ciencia y tecnología al servicio de las demandas de la, del sector productivo y de la sociedad en general. Eh, esto no quiere decir para nada descuidar el apoyo a la investigación básica de excelente nivel que se ha logrado real, desarrollar y mantener en la Argentina, pero sí dar un nuevo enfoque conseguir que haya una, qué sé yo, apropiación social del conocimiento, así se dice. Bueno, este yo soy física, entonces a veces cuando me meto a decir estas cosas que son más de las de las ciencias sociales, seguramente meto la pata, pero bueno. Este, o era física en realidad, ahora no, ahora soy burócrata. Pero bueno, este uno no pierde las costumbres, las mañas, bueno Lo que quiero decir es, entonces, esto es el, el objetivo central Y todo lo que nosotros hacemos tiende Tiene claro este objetivo central Nosotros queremos poner el sistema de ciencia y tecnología Al servicio de las demandas del sector productivo y de la sociedad Bueno El ministerio tiene dos áreas Dos áreas sustantivas Dos secretarías de Estado Una de planificación y políticas de la cual obviamente no voy a hablar, pero si ustedes quieren hacer alguna pregunta trataré de contestar, es el área que hace el plan, que hizo, elaboró el plan nacional de ciencia y tecnología en la Argentina 20, eh, Innovadora 2020 y que está ahora desarrollando las mesas de implementación, donde posiblemente algunos de ustedes estén colaborando. Y, y el área de articulación, la Secretaría de Estado de Articulación Científica y Tecnológica esta Secretaría tiene como objetivo, lo que dice ahí, promover la vinculación, la integración de los organismos de ciencia y tecnología en un verdadero sistema. Porque este es un... Fíjense, esta es un área nueva, no existía antes. En la Secretaría de Ciencia y Tecnología anterior existía un área de planificación, pero no existía un área de articulación. El hecho de crear esta área eh, se debe al reconocimiento de que de verdad... Nosotros no tenemos un sistema todavía, un sistema nacional de ciencia y tecnología. Tenemos muchos organismos, muchas instituciones, muchas universidades que hacen investigación y desarrollo, pero tener un sistema significa que todos los lugares donde se hace investigación, desarrollo e innovación se, se, se tratan de integrar, de colaborar, de compartir, de complementarse. Y esto eh, no es así. Tenemos eh, muchos organismos muy buenos, como dice el secretario de Estado, Alejandro Checato, y lo habrán oído quizás alguna vez, nosotros tenemos este, eximios solistas, pero no tenemos una orquesta. Y en realidad, cuando nosotros decimos que queremos poner el sistema al servicio de la sociedad o del sector productivo, tenemos que tener un sistema. Entonces, eh, tenemos que empezar por articular, por consolidar las instituciones, y esto es un concepto repetitivo, siempre presente en nosotros, voy a volver sobre eso cuando hable del programa de evaluación institucional, pero ya le adelanto, porque el programa de evaluación institucional en el cual ustedes, la institución, la Universidad de Quilmes acaba de entrar y estamos empezando a trabajar, es consolidar la institución. Pero hay que consolidar la institución y hacerla formar parte del sistema. Algunas... Algunas instituciones están más integradas, otras menos, depende de cada uno, pero este es un objetivo central para nosotros y todas las cosas que, todas las actividades que llevamos adelante dentro de la Secretaría de Articulación tienen presente este objetivo. Bueno, la Secretaría de Articulación tiene dos subsecretarías, la de Coordinación Institucional y la de Evaluación Institucional. La de Evaluación Institucional es la que está a mi cargo, pero voy a empezar por la otra, la de Coordinación Institucional que estuvo a cargo inicialmente del doctor este, Mario Latuada, no sé si ustedes recuerdan en, en algún momento, o han interactuado con él, y está hoy a cargo del eh, doctor Sergio Matios. Voy a, a, a contar apenas un poquito alguna actividad central de esta otra subsecretaría. Pero es más que nada para ilustrar, y por ahí los aburro, porque muchos de ustedes ya saben de qué estoy hablando, y dicen, ¿por qué no irá al grano y se dejará de hablar de cosas generales? Pero bueno, yo soy así. Entonces, este este es el, el, el, el lugar central de articulación. Esto, el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, es una, un consejo, como su nombre indica, una reunión, de todos, eh, bueno, no todos, pero la gran mayoría de los eh, organismos e instituciones de ciencia y tecnología del país. Este este consejo estaba creado desde antes del Ministerio, está creado en la ley mucho antes, y, y puedo decir con toda seguridad que no funcionaba, lo puedo decir porque yo trabajaba antes en la Comisión Nacional de Energía Atómica y en algún momento el Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, me mandó a mí alguna reunión de ese, yo me entusiasmé y pensé que uno podía hacer cosas y después cuando fui al presidente me dijo no, no, es que hay que estar, pero bueno, listo, no pasa nada después de estar en la reunión. Entonces, este por eso yo sé de qué hablo, eh, esa es la ventaja de tener muchos años de ese lado del mostrador de tener una larga, digamos, eh, trayectoria como, como miembro de la comunidad de investigadores y saber entonces en dónde estamos parados. Desde que se eh, creó el Ministerio, el, el Secretario de Articulación preside este ámbito y eh, se ha logrado que funcione. Y es el, el ámbito donde realmente se discuten y se consensúan las, las acciones de articulación que estamos llevando adelante. ¿Por qué? Porque el sistema, como ustedes seguro lo saben, no hace falta que yo se los aclare, es muy complejo porque todos... Los organismos que hacen ciencia y tecnología están en distintos este, ministerios, o sea, tienen distintas autoridades políticas, entonces la situación no es fácil eh, y requiere este esfuerzo de, de articulación. Ustedes pueden ver ahí, yo voy a decir, empezando nada más que porque está arriba por el CONICET, bueno, nada más que porque está arriba no, porque es el CONICET el único organismo de ciencia y tecnología que está en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es el único. Siguiendo en sentido de las agujas del reloj, está la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Eh, estas dos dependen de, están en el ámbito del Ministerio de Planificación, la CONAE recientemente, porque antes estaba en Relaciones Exteriores, en Cancillería. ANLIS es el que sigue, es la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Marbran, que es más que el Marbean, son 17, ¿no? 17, 11. Buah, yo exageré. 11 institutos de investigación en salud reunidos bajo ese paraguas llamado ANLIS. Por supuesto, están en el Ministerio de Salud. CGEMAR es el Servicio Geológico Minero Argentino. También está en planificación en la Secretaría de Minería. CITEDEF es este, el de las Fuerzas Armadas que ahora se llama para la Defensa. Pues antes se llama CITEFA y ahora se llama CITEDEF, pero es el mismo organismo. Eh, están representantes del CRUP, que es el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, representando entonces aquellas universidades privadas que hacen investigación y desarrollo e innovación. El CIN, obviamente, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, tiene eh, siete, ¿no? siete representantes, uno por cada región de, en las cuales está dividido el CIN, sentados en esa mesa, eh, el Instituto Antártico Argentino, eh, que está todavía en, en Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Dirección Nacional de Antártico, dependiendo, digo. Eh, el INIDEP es el de Investigación y Desarrollo Pesquero, que está en Mar del Plata, que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Eh, el INA es el Instituto Nacional del Agua, también está en planificación en la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Eh, el INTI, es el de Tecnología Industrial, está en el Ministerio de Industria, obviamente, y el INTA, y ahí cierro, el INTA es el, obviamente el de, todos conocen, el de Tecnología Agropecuaria y el Ministerio de Agricultura. El, eh, uno de, las, de los eh, logros de los cuales la Secretaría está más este, orgullosa es que hemos logrado desde marzo del 2008 hasta ahora reunir este Consejo sistemáticamente todos los primeros jueves de cada mes. De marzo a diciembre, con algunas muy muy pocas excepciones por alguna razón de, de fuerza mayor, entonces es ahí donde se discuten todas estas eh, iniciativas que estamos llevando adelante. En la, la Subsecretaría de Coordinación Institucional... Hace muchas tareas, muchas actividades, pero la más, este, eh, no sé si la más relevante, pero seguro la más linda para contar es la de los sistemas nacionales de grandes equipamientos y bases de datos que ustedes seguramente conocen. Y es eh, un ejemplo claro de la forma en la cual a nosotros nos gusta trabajar eh, y una experiencia exitosa. Empezó con el Sistema Nacional de Microscopía. Entonces, ¿en qué consiste esto? Para los que no lo, lo conocen, eh, la idea es decir, bueno, el país tiene grandes equipamientos que tradicionalmente, y nosotros lo sabemos bien, no, no, han, no son utilizados al en su máxima potencialidad muchas veces quedan obsoletos antes de, de haber amortizado en horas de uso el valor que por supuesto fueron comprados eh, con dineros del estado no es que el investigador sacó plata de su bolsillo para comprarlo pero sin embargo la práctica hace que el investigador que lucha muchos años consigue la plata y lo compra sienta que es de él lo meta en un lugar le ponga cuatro llaves y no la puede usar nada más que él el ratito que lo usa y tratar de convencer como decía eh, hace un ratito el rector, estas cosas que implican cambio de cultura son las que son más difíciles de hacer o sea, tratar de comprender que, que no es así, que las cosas deben complementarse, que hay que ponerlo al servicio de los demás y no hay que tratar de duplicar esfuerzos eh, nosotros sabemos, grandes equipamientos que están eh, el mismo supone, supongamos un mismo tipo de microscopio que hay uno y ya va a 100, metros, a 100 metros o a 200 o a 500, hay otro este y se duplicó el esfuerzo de, de comprarlo y no se está complementando ¿cómo hacer para convencer a todos de que pongan, todos y todas ¿eh? porque también hay mujeres que están a cargo y a veces son más todavía eh, terribles de convencer esto no es una cosa de género, es un dato de la realidad. Este, le digo a Noemí por la duda, para que no se enoje conmigo, pero... Este, convencer de que los pongan, eh, los, los, los eh, visibilicen, ¿no? A los instrumentos. Bueno, esto se hace, primero con otra de las eh, concepciones de la modalidad de trabajo que tiene la Secretaría con todo, y que es, no se impone absolutamente nada. Se consensúa y se trabaja institucionalmente. Lo primero que se hace es si cuando tenemos microscopios, montones, el país ha invertido millones y millones en comprar, bueno, entonces, pidámosle a todas las instituciones sentadas en esa mesa del CICID que manden representantes institucionales para que las instituciones también se comprometan, porque también es cierto, no lo digo por Quilmes, pero lo digo por mi experiencia previa, que el investigador consigue comprar el instrumento, después lo pone en algún lugar y cuando le dice, se me rompió, que sé yo, necesito un técnico, la institución le dice, la propia institución a la que pertenece el investigador, le dice, vos te lo compraste, vos arreglaste, ¿no? O sea, no, no hay un compromiso institucional. Entonces esto es necesario generar también. Entonces las instituciones mandan a su representante a un consejo asesor que se reúne y discute, ve cómo puede hacer para hacer el relevamiento, para hacerlo más eficiente, etcétera, etcétera. Todos los sistemas nacionales, estos y más todavía, porque que yo sepa, hay otros más, eh, esta eh, eh, transparencia es un poco vieja, pero bueno, no importa, eh, todos funcionan igual, empiezan entonces a relevar esta información, por supuesto que ofrecen una zanahoria, si no sería muy difícil de convencerlo. Dice, bueno, el ministerio va a colaborar para comprar este, eh, ¿cómo se dice? En este, upgradings, este, mejoras del instrumental, actualizaciones del, del instrumento eh, para pagar cursos de capacitación para técnicos o, o usuarios, eh, para hacer mantenimiento, etcétera. Depende del sistema, pero por, por ejemplo, porque el Sistema Nacional de Espectrometría de Masas, que necesita comprar helio, que es carísimo, si se reúnen y se compra todo masivamente, inclusive se consigue mucho más barato, así que hay muchas este, ventajas. Entonces, eh, se hace un relevamiento y ¿qué, hasta qué punto se ha llegado. Se ha llegado eh, al punto de que se tiene... Se sabe, digamos, cuáles son todos los equipos que hay de un determinado tipo, ¿no? Como dice ahí, eh, o el de rayos X o el de resonancia magnética, etcétera. Este, y, y se sabe dónde están. Ustedes si, si entran, por ejemplo, en la página del ministerio y necesitan usar un equipamiento, pueden buscar en el mapa que de ese tipo de equipamiento cuál está más cerca de ustedes. Y prontamente, porque en algún momento de ahora, antes de fin de año, se va a poner en marcha un sistema online de turnos, o sea que cualquiera, eh, en cualquier lugar del país, va a poder solicitar a través de ese, de, ese, de ese formulario un turno en el equipamiento que le sea adecuado a sus necesidades, que él no tenga y que le quede, digamos, más cerca. Entonces, esto tiene grandes ventajas. Primero, una ventaja hacia la comunidad, que pone estos grandes equipamientos al servicio de todos los que necesiten usarlos, Pero también tiene una gran ventaja desde el punto de vista de hacer política, porque entonces uno puede decir, bueno, a ver, hace un plan estratégico. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Microscopía ya lo hizo y dice se necesita un microscopio de estas características porque no hay ninguno en el país o se necesita un microscopio así asado en aquella región del país que no hay nada entonces se hace un plan estratégico y se compra eso en lugar de hacer una llamado ¿a quién se quiere comprar un microscopio? entonces levantan la mano van a la convocatoria le cuentan los papers y dicen este tiene más se lo damos sin mirar si hay otro a 200 metros no es una forma eh, racional de usar el dinero que uno está repartiendo como un subsidio para compra de equipamiento. En cambio, si uno tiene un mapa y sabe que falta allá o que falta acá o que falta un determinado tipo de prestaciones, ahí sí lo puede hacer mejor. Así que ahora estamos justamente tratando de conseguir la plata para comprar los equipos que se detectan necesarios en estos sistemas estratégicos. Así que esto muestra la forma en la cual se trabaja. Se trata de complementar, se trata de articular, se trata de optimizar el uso de los recursos y siempre discutiendo, consensuando, sentándose alrededor de una mesa para lograr... Nosotros no creemos en el Ministerio, que nosotros, este porque estamos en el Ministerio, somos más inteligentes, ni, la, ni sabemos todo, así que se necesita el, este concurso. Bueno. No quiero hablar tanto, porque si no no voy a llegar nunca al programa de evaluación, la hora se va a empezar a poner nerviosa. Bueno, esta, estas cosas que hacen así, que entonces uno tiene que apretar varias veces, yo no me acuerdo nunca. Bueno, Este este es otro tema que también tiene la Subsecretaría de Coordinación Institucional, que seguro ya conocen también. A ver si termino. Creo que sí. Este, la Biblioteca Electrónica, que por supuesto todo el mundo la debe conocer. Este y otros sistemas, otras este, actividades, quiero decir otras cosas también así generales para el sistema, supongo que conocen el de seguridad y higiene que hace convocatorias este, periódicas. Bueno, y ahora sí quiero entrar a la subsecretaría que está a mi cargo, la de evaluación institucional. Nosotros dentro de la subsecretaría tenemos eh, dos eh, direcciones nacionales, como me gusta decir a mí, eh, tenemos una lógica absolutamente binaria. El ministerio tiene dos áreas de Estado, cada una de esas secretarías tiene dos subsecretarías, cada una de esas dos, eh, cada una de esas subsecretarías tiene dos direcciones nacionales. Y como van a ver también, cada una de esas direcciones nacionales tiene dos eh, programas este, importantes y otras cositas menores que hacen. Entonces voy a empezar por la Dirección Nacional de Programas y Proyectos, que no es la de Laura, sino la que está a cargo del ingeniero Carlini, y ahí tenemos el sistema de información, el CICITAR. Esto también es una cosa que nosotros, una tarea que hemos emprendido con, mucha, con muchas ganas, porque pensamos que, eh, lo mismo filosofía, no, no se dice filosofía, perdón, la misma modalidad de trabajo que mencionaba en en los sistemas nacionales, eh, no se puede realmente hacer bien las políticas si uno no tiene información. Pero información, información. No, a mí me parece que hay poco de esto, o a mí me parece que hay mucho del otro, o me parece que peor todavía. Porque si uno dice, me parece, todavía es una posición razonable. Hay mucha gente que dice, estoy seguro que... Y ni siquiera está resguardado. Cuando uno va y mira la información, no era así, ¿no? O sea, es peor, porque si dice me parece, bueno. Eh, entonces tenemos que tener información. Pero en la Argentina no hay, o no había, o todavía no hay, porque recién empieza a haber, información ni sobre los eh, los investigadores y tecnólogos, o sea, quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos, qué formación tenemos, etcétera O tienen cada institución tiene lo propio, pero no hay una información de todo el, de toda la Argentina. Esto es a lo que apunta este sistema de información de ciencia y tecnología, que en realidad, argentino, que en realidad está creado desde antes, es preexistente al Ministerio, hace mucho que está, muchos este, que, que son menos jóvenes como yo, habrán oído eh, varias veces hablar de este tema, y hubo varios intentos fallidos de llevarlo adelante, lo cual ha hecho nuestra tarea aún más difícil. Ese sistema tiene estos objetivos, ¿no es cierto?, brindar este al país una plataforma tecnológica y bases de datos confiables, actualizadas, etcétera. Crear un nuevo vínculo, bueno, todo eso que dice ahí, no hace falta que lo abunde, pero tenemos los componentes que tienen son el, la base de datos curriculares, la base de datos de proyectos y la base de datos de instituciones. Comenzamos con la base de datos curriculares, y a eso me refería cuando decía que ya había habido una experiencia previa, en realidad negativa, lo cual lo hace peor, ustedes saben, como, como no hace falta que les explique, cualquiera le ha pasado en la vida, que es mucho más fácil empezar algo de cero, que empezar de menos 20, o sea, remontando una cuesta de falta de confianza, porque, uy, uh, otra vez, sopa, ya me prometieron 20 veces esto y nunca pasó, así que, ¿por qué te voy a creer a vos? O sea, a mí. Este, cuando yo digo, vamos a trabajar para tener un registro unificado, que es el CBR, que se pueda, us que, que se pueda usar, o sea que, darle a los eh, investigadores y tecnólogos y personal de apoyo, y etcétera, todo aquel que hace actividades científico-tecnológicas, un lugar donde puede poner sus datos curriculares y mantenerlos actualizados y después no le pidan otro más, que ese mismo le sirva para pedir subsidio, para presentarse a informe, para ser evaluado y etcétera. Eh, bueno, era un sueño para mí, cuando apareció el Cebelac en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, nos prometieron una vez más que iba a ser el único, en realidad... Yo entré cuando, yo misma entré y cuando vi que era así de complicado, dije yo no voy a poner mi dato acá ni por casualidad, no lo hice. Por suerte no gasté tiempo porque después nadie lo usaba, el que gastó tiempo se sintió defraudado, ¿no? Claro, entonces para mí era realmente difícil arrancar con esto y la verdad que es una de las cosas que más contentas me tiene, este, más contenta me tiene, o sea, me voy a, a, a jubilar contenta por varias cosas, pero en particular por esto. El CBAR es hoy una realidad. Esto, esperen que tenga esta manía de... No. A ver. ¿Qué cosas eh, se hicieron? A ver, nosotros empezamos por decir, bueno, primero tenemos que ponernos de acuerdo con todo el mundo, con todas las instituciones, qué datos curriculares se necesitan, porque si no después... Si yo pongo los datos que necesita Quilmes si no puse los datos que necesita, que si yo la SIC, entonces la SIC va a decir a mí no me sirve. Entonces tenemos que consensuar todo lo que se necesita. Todo lo que se necesita. Por eso es que si ustedes entran pueden asustarse. Entran de la y dicen, wow, cuánta cosa hay ahí, pretenden que llene todo esto. No. Cada uno llena lo que es eh, típico de la actividad que desarrolla uno. Pero imagínense que esto tiene que comprender desde hace, desde, las actividades que hace alguien, qué sé yo, que hace, no sé, investigación básica en agujeros negros, o que hace desarrollo tecnológico de vacunas, o que opera un reactor de investigación. Entonces, o que hace, qué sé yo, campañas pesqueras como las del INIDEP. Entonces, no es que el que hace investigación en agujeros negros no va a llenar los otros campos, pero bueno, de, tienen que estar todos. Entonces, lo primero que dijimos es que tenemos que hacer un aplicativo completo Vamos a hacerlo por partes. Vamos a reconocer la realidad de que ya existe en el sistema de ciencia y tecnología del CIGEVA, que es el sistema que había desarrollado el CONICET, y que ya hay mucha gente que tiene sus datos ahí. Así que vamos a empezar por hacerlo compatible para no, no hacer que la gente otra vez duplique su esfuerzo y se pueda usar el esfuerzo de CIGEVA. Así que lo, el, el sistema el aplicativo informático lo desarrolló el mismo grupo de desarrolladores del CONICET que hizo el CIGEVA y de entrada nació compatible y nació con aquellas cosas que el CONICET tenía, con aquellos campos, quiero decir, ¿no? Y así nació en eh, septiembre del 2011. Faltaban las, las otras cosas. Faltaba, eh, por ejemplo, como dije antes, las eh, campañas pesqueras o la, la investigación eh, artística, ¿no? la producción artística, muchas otras cosas, y esto entonces se completó en, en, marzo, en marzo de este año. O sea, desde ahora ya tenemos un aplicativo completo que tiene todos los campos para reflejar la realidad de cualquier investigador, tecnólogo o personal de, de técnicos o personal de apoyo del, del sistema. Obvio que esto no puede estar escrito en piedra, ¿no? Obvio que a lo mejor falta algo o hay que corregir algo o hay que sacar algo o hay que modificar algo, pero lo que no queremos hacerlo es en forma caótica, por eso este, creamos lo que se llama la comunidad CBR, es que, bueno, después van a ver que ya empezó a funcionar. La comunidad CBR, como yo la llamo cariñosamente, es una comunidad hippie, <risa> donde se reúnen todos y este cada tanto. Y si surgen necesidades de cambio, se consensuarán ahí y se harán una vez de vez en cuando, porque uno no puede estar cambiando el aplicativo todo el tiempo. Se hará con la frecuencia que sea necesaria, por año, cada dos años, lo que sea. Así que ahí esto ya está funcionando. Ya tenemos el aplicativo completo. Pero no alcanzaba con tener el aplicativo completo. Había dos cosas muy importantes que faltaba hacer. Faltaba que fuera usado por aquellos que piden currículum y faltaba respetar en la medida de posible el esfuerzo de la gente que había cargado anteriormente, anteriormente sus datos. Así que hicimos un esfuerzo muy grande de migración de datos desde la base de datos del programa de incentivos. Esto fue un esfuerzo complicado y no sabemos si lo hicimos todo bien. Eh, no, no se pudo migrar ni al 100%, ni seguro que no está 100% bien, pero está listo. O sea que si cualquiera de ustedes tiene datos. Tuvo datos o tiene datos en la ¿cómo se llama? ficha docente, ¿no? Que llenaron en el 2009 y creo que también en el 2011. Pueden entrar a la página del ministerio, entrar al CBR, buscar la bolsita donde pusimos eso y traerlo para validarlo, porque obviamente ustedes tienen que mirar a ver si nos equivocamos, etc. Este con respecto al Cebelac, que era la cosa anterior, nosotros descubrimos, el sistema anterior, como descubrimos que mucha gente ya tenía sus datos en el CIGEVA y ya no había actualizado CBLAC, no hicimos migración salvo por pedidos. O sea, si alguno de ustedes entra y tenía sus datos en el CBLAC y en ningún otro lado, nos tiene que mandar un mail que nosotros sentamos a uno de los nuestros a migrarle los datos del CBLAC a, a este para no que ustedes no tengan que hacerlo de nuevo. Acá tenemos, debe faltar una vez. ¿eh? Sí, acá tenemos entonces los sitios importantes. Como dije, la puesta en producción, inter, el intercambio con los SIGEVA, esto ya está así, eh, no solamente intercambia datos con el SIGEVA, con ICET, sino con aquellas universidades que han implementado el SIGEVA en su universidad. O sea, si uno entra, al entra y se registra en el CBR, pero tiene sus datos en el SIGEVA, con ICET, o en el SIGEVA de una universidad, trae sus datos. Eh, les aclaro porque nos ha pasado aprovecho esta oportunidad para aclarar que no es este mágico o sea no es que ustedes entran, se registran en el CBR y ¡pum! aparecieron todos los datos porque cuando hicimos la convocatoria del Fonsit este mucha gente nos llamó protestando que sus datos no aparecían y no los tienen que traer eso es no pero quiero decir que no tienen que escribirlo de nuevo tenemos, eh, el CBR se usa para, por supuesto, la convocatoria de premios que hace el Ministerio, así que eh, para poder eh, postularse a un premio este hay que poner sus datos en el CBR. Ya tenemos, eh, creo que es la tercera convocatoria, así que hay unos cuantos ya. Eh, esta otra cosa muy importante es el soporte a la convocatoria Foncit. No sé si alguno de ustedes pidió PICT este año, pero si lo pidió habrá visto que los datos curriculares los tenía que poner en el CBR. Y después entonces el programa de la agencia, del FONCIT, eh, chupaba, como digo yo, en forma que los informáticos se ponen nerviosos porque dice que no es que chupa, pero no importa, se entiende bien, ¿no? Yo digo, uno pone los datos curriculares acá y el otro agarra y chupa los datos curriculares que necesita, porque no por ahí no necesita a todos, para tenerlo para la convocatoria. Esto ya está con el FONCIT. O sea, cualquier convocatoria del FONCIT se hace con los datos del que están en el CBR. Y el año que viene vamos a tratar de ir al resto de los, eh, de los fondos, o sea, del FONARSEC y del FONTAR. Todavía no está, pero bueno, estamos con el, eh, empezamos con el FONCIT porque es donde más datos curriculares se usan. Y también, esto es muy importante, La próxima, el próximo llamado a recategorización en el, en el programa de incentivo que va a salir a fin de año o a lo sumo a principio del año que viene, se va a hacer también con el CBR. Por lo tanto, aprovecho para pasar un aviso, todos aquellos que tienen incentivo y que se van a presentar recategorización, en lugar de esperar el último minuto que se van a, van a estar 40.000 tratando de entrar, pueden hacerlo desde ahora con tranquilidad, entran un día al CBR tranquilito, es un domingo que no tiene no otra tiene cosa gracia. que hacer ¿eh? no tiene gracia <ríe> claro, no tiene gracia bueno, pero después no me vengan a decir que no les avisé cuando la mesa de ayuda tarde en contestarle porque tiene dos mil en la cola haciendo preguntas, en cambio ahora la tienen toda para ustedes la mesa de ayuda <ríe> me voy a enojar bueno, me voy a enojar, yo les avisé muchachos, usted en qué universidad trabaja en Quilmes, ah no, yo les avisé eh, ¿Qué día es este? <risa> bueno, eh, lo que quiero decir es que es lo que nos tiene muy contentos. Si ustedes entran eh, y, al, al CBR y traen sus datos o los o los ponen, si no los tienen, les va a servir para presentaciones en CONICETO, obviamente, porque es compatible con el CIGEVA, ya se está usando así desde el 2011, para, la, para, los, para el programa de incentivos, para lo, eh, los premios de investigador, para la convocatoria del FONCIT, y próximamente, a la brevedad en esta misma sala, van va a aparecer para la CONEAU, con lo que estamos trabajando, y para el resto de los subsidios de, de la agencia. Por supuesto, también tiene que servirles para su propia institución, por eso nosotros convocamos a las instituciones que lo usen, y porque esto tiene, además de las ventajas para el investigador, tiene una ventaja para la institución que puede tener los datos de sus eh, de su personal, hacer análisis, etcétera. Entonces, acordamos con ellos como a su vez chupan del, del CBR los datos que necesitan para sus propios usos o análisis. Una cosita. Sí. O sea, nosotros tenemos un sistema de carrera docente, y por lo tanto hacemos evaluaciones periódicas de nuestro personal. Y efectivamente estamos trabajando en ese contexto para que nuestro sistema Sí, para eso va a haber claro. que hacer pedirles a ustedes algunas modificaciones dentro de alguna incorporación. En realidad, incorporación, en realidad lo, sí. Bueno, a ver, puede haber, puede ser que sea necesario alguna incorporación de un campo particular sí, que sí. ese por ahí puede tardar más. Pero lo que sí seguro hay que hacer es un un, un match, un cómo se diría, un, un este, traductor, ¿no? O sea, el programa de ustedes. Tiene que poder conectarse con el CBA y el CBA tiene que poder dar los datos. Para lo cual es necesario decidir qué campos ustedes necesitan, por ahí algunos faltan, pero de los que están, cuáles son los que necesitan para hacer ese, sí, sí. ese, ese match, ese chupador. Y eso estamos a disposición. Sí, sí. Chupador. Cada vez que me oye el ingeniero, me oye el ingeniero Carlini me mata. Bueno, este. Tenemos acá la, la comunidad CBR que ya le dije. Ustedes fueron a la reunión, sí, ¿no? Sí. A la reunión de la comunidad hipiesta. Sí. sí. Dos, no a, dos. a dos. Bueno, porque nosotros dijimos ahí, bueno, tenemos que tener tres aspectos. Uno es la mesa de ayudas, de ayuda, o sea, si una institución se adhiere, ¿no es cierto?, a CBR y lo va a usar, es bueno que tenga una mesa de ayuda local, para la lo cual hacemos una interacción con ellos, para responder preguntas, quién sabe, más sencillas o más reiterativas y que esté en conexión con la mesa de ayuda que nosotros tenemos siempre. Tenemos ese aspecto, tenemos el aspecto de los, de los datos, que hace, harían falta o no, y tenemos el aspecto informático para este tema de la conexión. Eh, bueno, no quiero hablar más de esto. Quiero pasar a otro tema que tiene también la dirección de programas y proyectos, que es la evaluación de programas. No sé si hay pocos a lo mejor que están enterados que nosotros tenemos esta actividad que está creciendo. O sea, tenemos un grupito independiente, diferente del la, el tema de evaluación institucional, que hace evaluación de programas. Eh, o sea, la idea es poder, no es cierto, como dice ahí... Eh, valorar si el programa logra alcanzar los objetivos para los que fue creado bueno, uno puede hacer evaluaciones ex ante cuando una institución cualquiera esto es una herramienta, una actividad a disposición de la comunidad de, de instituciones del sistema si, si diseñan un programa este grupo puede ayudarlos a ver si está eh, bien diseñado o sea, si los instrumentos que tiene lo van a colaborar para lograr los objetivos que el programa se plantea o hacer una evaluación de resultados o eventualmente impacto con, con posterioridad. Eh, solamente para que tengan una idea, les, les listo acá las cosas que ya se hicieron. Por supuesto, algunas eh, fueron evaluaciones internas dentro del propio Ministerio, como por ejemplo la evaluación del programa de formación de recursos humanos en política y gestión. O sea, el Ministerio estaba pagando becas, ¿no es cierto?, para estas maestrías. Entonces se preguntó... Si sí, el programa estaba bien encarado, o sea, si el dinero que invertía realmente redundaba en, en, en el logro de los objetivos que se habían propuesto. Y la ventaja de estas cosas es que si uno hace una evaluación intermedia o, o final, pero de, no, intermedia, de resultados, puede ayudarlo a corregir el rumbo si es, le está faltando o sobrando algo. Y esto es lo que pasó justamente con la beca esta de maestría que está en la otra Secretaría de Planificación. Bueno, hay muchas otras cosas... Pueden ver, por ejemplo, acá con la Universidad de Avellaneda, que es una universidad de reciente creación y querían impulsar la investigación y el desarrollo y diseñaron unos programas con ese objetivo. Y nosotros los ayudamos con la evaluación ex-ante también. Otras cosas, algunas graciosas, como el número 6, que es del gobierno de la provincia de Misiones, que no sabemos cómo se enteró de que nosotros existíamos, y vino a pedirnos si le hacíamos la evaluación de un programa que estaban. Eh, llevando adelante para impulsar las energías renovables en la provincia. Este, bueno, esto es todo lo que se está haciendo ahora, cosas distintas. Estaba hace un rato con alguien del INTA, ¿no? Eh, se está haciendo una evaluación también para el INTA de la cartela de proyectos regionales. Bueno, insisto, esta es una herramienta que está a disposición de la comunidad. Es gratis, voy a vender el producto en todos sus aspectos. Este, es gratis, a lo sumo tienen que poner algo ustedes en el sentido de esfuerzos o recursos humanos. Este, y después llegamos a la dirección que está a cargo de Laura, Martínez Porta, la Dirección Nacional de Objetivos y Procesos Institucionales. No me pregunten por qué una dirección se llama de Programas y Proyectos y otra de Objetivos y Procesos Institucionales, porque no les voy a saber contestar. Cuando yo me hice cargo de la subsecretaría, esto no existía me dijeron tenés que crear algo yo dije una sola dirección, no, es absurdo no voy una subsecretaría una subsecretaria por lo menos dos, así que voy a hacer dos como puedo hacer, bueno inventé algo, le puse dos nombres y, y dos este <risa> conjuntos de acciones y qué sé yo el tiempo nos ha enseñado que por ahí tendríamos que haberlo yo mejor, pero no importa nos arreglamos igual como con la estructura que tenemos esta dirección tiene a su vez, como digo, dos cosas la otra tenía el sicitar y y la evaluación de programas, esta dirección tiene la evaluación institucional, que es lo que nos convoca acá, y, y el plan federal, que en realidad es solamente para contarles porque esto es, es, es un plan de infraestructura, pero destinado a unidades ejecutoras del CONICET, nada más, que es el organismo que de, está dentro del ministerio, pero bueno, es mucho trabajo, así que no quiero dejar de mencionarlo, Laura trabaja mucho con eso y su gente, Así que eh, también estamos muy contentos porque la verdad que el tema de infraestructura era un tema era un tema crítico. Hacía 50 años que no se hacía infraestructura en el país, eh, había muchos, hay todavía muchos problemas de infraestructura, de criticidad en la infraestructura, entonces se encaró este, este tema. Eh, ya se hicieron en una primera etapa 12 obras, de las cuales 8 están terminadas y 4 se van a terminar ahora, próximamente, fin de año, principio del año que viene, desparamadas por, por todo el país, en, en, en San Luis, en Ushuaia, en Mendoza, en este ahora en Córdoba, en la, San Rosario, en Santa Fe, en La Plata, en Tucumán, este, en Bahía Blanca, y poquitas en Buenos Aires, para que después no nos estén acusando de que, de que hacemos todo siempre para la Universidad de Buenos Aires. Así que realmente es un plan federal. En la segunda etapa seleccionamos 11 de las cuales este, ocho también ya arrancaron y, y dos este, están próximas a, a arrancar y vamos a lanzar dentro de poco una tercera etapa. Bueno, pero ahora sí llegamos a la, al punto, a lo único que ustedes venían a escuchar, que es el programa de evaluación institucional. Eh, yo voy a voy a hablar muy en general porque lo que quiero es más que nada transmitir las ideas fuerza que están en este programa. Como dice acá, el objetivo es promover y gestionar la evaluación permanente y el mejoramiento continuo. Esta es la idea. La idea es usar la evaluación como una herramienta de gestión, como una eh, herramienta para detectar debilidades y fortalezas. Esta evaluación institucional no es una auditoría. O sea, uno no viene a decir esta universidad en su función investigación y desarrollo o este organismo está bien o está mal ni saca un 4 ni un 6 ni un 7 ni un 3 ni un 10 no viene a decir que está mejor o peor que otra <risa> viene a decir viene a buscar conjuntamente con la institución las debilidades para después poderlas atacar con un plan de mejoramiento por supuesto debilidades y fortalezas y el objetivo será, como me gusta decir a mí, debilitar las debilidades y fortalecer las fortalezas que tiene la institución. Por supuesto, como dije antes, nosotros tenemos los objetivos de la Secretaría y del Ministerio, así que las cosas que tratamos de ver conjuntamente con la institución, no solamente se refieren a los problemas o debilidades internas, sino también a cómo está relacionado e integrado con el resto del sistema. Ustedes saben perfectamente que por, por lo que se ha vivido en este país, muchos grupos de investigación han sobrevivido gracias a sus contactos externos eh, y entonces tienen una excelente relación con un grupo que hace tareas similares en otro país y a veces no sabe que tiene un grupo que hace tareas similares a 100 kilómetros. Entonces, este es un poquito tam, la, la, una mirada que nosotros hacemos, cuán integrados al sistema nacional están. Y también miramos otra cosa fundamental que seguramente en Quilmes, por lo que, por lo que ya sabía y lo que acabo de oír, no va a ser este, una debilidad, pero sí en muchas instituciones que están muy aisladas, no miran ni el contexto regional o local en el que están insertos, no, no hacen innovación, no hacen transferencia ni de conocimientos, eh, ni de servicios, ni nada, o sea que están, digamos, encerrados en sí mismos, no tienen formas de relevar demanda y si alguna demanda le llega no tienen forma de responder o, o, o son débiles esos mecanismos que tienen para relevar, así que todas estas cosas también hay que mirar. O sea, la, la institución su inserción en el sistema y su inserción en el sector productivo o en la, en la región donde vive, etcétera. Bueno, todos los que, por supuesto que los destinatarios son todos los organismos de ciencia y tecnología eh, del país y también las universidades, pero obviamente que en el caso de las universidades, como es el caso de ustedes, lo que hace a la función investigación desarrollo e innovación obviamente que la universidad tiene una función docente este, y al respecto quiero contarles que nosotros hemos este, conversado muchas veces con la CONEAU estamos tratando de no superponernos más vale de complementarnos eh, esto es otra de las cosas que nos tiene muy contentos porque todo el mundo sabe que no es fácil eh, eh, complementar con otra área del estado esto también está mal articulado, el Estado. Es otro ministerio, es otra secretaría, es otro, otra institución. Pero nosotros hemos acordado y hemos firmado un convenio de complementación en que nos intercambiamos este, listas de evaluadores, intercambiamos resultados de las evaluaciones institucionales, si ya han pasado, la, la universidad ya pasó antes por la evaluación de la CONEAU o si pasa primero por esta. Y tenemos el objetivo de ir este, juntos. Eh, por ahora, quizás tengamos suerte con, el, con la Universidad de Madre del Plata, con la cual hemos acordado que vamos a ir simultáneos en el tiempo, no todavía integrados con la conEAU, la, con pero por lo menos simultáneos en el tiempo, tratando, como hemos hecho en tantas otras casos, de respetar el trabajo, porque si no si no ustedes, porque nosotros hablamos más pero digamos ustedes, que son los que tienen que pues, juntar la información y que yo, tienen que juntar primero para uno, y después para otro, y bueno, otra vez, qué sé yo. Entonces, tratando de respetar eso, vamos a ver si logramos hacer un camino de ir juntos y cada vez más integrados con la CONEAU. Aunque es verdad que el objetivo o la mirada es distinta, digamos, en el sentido de que el, la CONEAU mira la investigación y desarrollo en lo que digamos eh, eh, afecta por decirlo de alguna forma eh, la función docente y pero nosotros también la función docente en cierta forma también toca la función investigación y desarrollo porque si se viera el caso que no se ha dado pero se podría dar un caso extremo voy a decir que donde una universidad tiene programas de investigación y, y, y, y, y, y dirige tesis y qué sé yo, que no tienen nada que ver con la con la docencia que está haciendo también eso es una una debilidad, no, sería una debilidad extrema en este caso. Pero bueno, puede haber cosas que mejorar ahí, o sea que uno mira la docencia, pero nosotros acá, lo que vamos a hacer acá con ustedes, pero en el cuánto digamos interacciona con la función de investigación y desarrollo que es el propio objeto de la evaluación. La evaluación tiene, eh, eh, bueno, ten, como ya dije, tenemos una evaluación y un plan de mejoramiento. A su vez, la parte de evaluación tiene dos partes. Es el, el, el mágico número dos. Este, la autoevaluación y la evaluación externa. Entonces, ahora vamos a empezar con la Universidad de Quilmes, con la autoevaluación. Y acá también les quiero transmitir una idea. Nosotros, como programa de evaluación, que, que en realidad era preexistente, cuando yo llegué a la subsecretaría, ya existía no solo Laura, sino el programa. Hemos ido aprendiendo con, con nuestra propia tarea y a medida que iban pasando los, los socios en este programa de evaluación, y hemos ido aprendiendo para mejorar eh, el funcionamiento y los resultados de, de este programa para las instituciones. Y una cosa que hemos aprendido, que ya lo sabíamos, pero como dije antes de la información, nosotros lo sabíamos, pero nos, nos parecía que, Ahora tenemos datos concretos de la realidad que indican que la parte de autoevaluación es una parte sumamente rica. Muchas instituciones nos vienen a decir, "Con solo haber cumplido la parte de autoevaluación, ya hemos logrado mejorar, ya hemos hecho un camino." Pero eso, para eso se requiere participación. O sea, la autoevaluación promueve, como dice acá, una reflexión participativa, sistemática y diagnóstica, ¿no? O sea, tampoco basada en me parece. O sea, que buscar información, hay que tener una foto, como nosotros decimos, y después trabajar con esa foto. Tampoco tiene sentido hacer una reunión, por ejemplo, que los investigadores se sienten a decir: a mí me parece que en nuestro equipamiento tal o cual cosa, me parece que tal otra. Hay que tener una foto, datos concretos, duros, sobre los cuales o sea, hay que tener un diagnóstico, pero se requiere la, la participación y por esto quiero tomarme la libertad de transmitir que es importante la participación de los actores de la institución. No quiero este, ofender a nadie, pero nosotros hemos visto que si la autoevaluación es un, un convencimiento solamente de los directivos de la institución, no produce... Eh, los resultados que debería producir, así que me tomo esta libertad de convocarlos a que participen por más que se les haga más difícil este el trabajo a, a los directivos para eso no tiene, tiene a, yo, yo digo a, a Laura yo, yo hablo viste yo hablo <ríe> yo hablo pero los que trabajan son otros bueno este Esto todo ya lo dije Y lo mismo quiero decir una palabrita Sobre la evaluación externa Para que tampoco nos confundamos O sea, los que tenemos años en el sistema Muchas veces la, la, El hecho de recibir una evaluación externa Nos lleva a confundirnos Sobre lo que va a pasar Estaba hace un ratito hablando con alguien sentado acá Que no, ahora no lo veo Que va a ir como evaluador externo nuestro A una de las este, próximas evaluaciones externas Bueno eh, y yo le contaba sí, le contaba que justamente la forma en que nosotros enfocamos la evaluación externa es con esta misma modalidad de trabajo. O sea, cuando una institución decide entrar al programa de evaluación, digo para las instituciones que están acá sentadas que podrían interesarse, que no son la Universidad de Quilmes, lo primero que hacemos es firmar un acta de compromiso que no es nada más que eso, lo que su nombre indica, un compromiso de la institución de, de entrar en ese programa y nuestro de colaborar en que se haga la, eh, el proceso, que se lleve adelante el proceso. Después formamos un comité técnico mixto, que esto ya está hecho con la Universidad Nacional de Quilmes, donde gente nuestra y gente de la institución se sienta a decidir cuáles son las preguntas que se van a formular, qué es lo que se va a mirar, qué es lo que se va a medir porque, obviamente, que cada institución es un mundo, ninguna, es igual a otro, ninguna institución es igual a otra, ni un organismo igual a otro organismo, ni una universidad igual a otra universidad. Entonces hay que ponerse de acuerdo primero. Entonces, después cuando convocamos a, la, a los evaluadores externos, los evaluadores externos tienen el resultado de la autoevaluación, el documento de la autoevaluación, y van a, a responder a ratificar o rectificar las respuestas a esas mismas preguntas. No van a venir con preguntas este, propias, o sea, tampoco va a ser como una auditoría. Traemos gente del exterior, pero no que vengan a levantar el dedito y enseñarnos cómo se hacen las cosas bien, porque ellos saben, sino a que colaboren con este espíritu de mejoramiento y de consolidación, tratando de... Ver estas este, preguntas que hemos formulado Estas son todas las cosas Más allá del trabajo concreto Son las cosas este, eh, de idea fuerza Como digo que quiero realmente transmitirles a ustedes Por supuesto nosotros colaboramos este, Financiando difer diferentes tipos de ayuda Y también con nuestra asistencia técnica Yo ya le avisaba hoy cuando estábamos tomando el café que eh, no es que se van a librar tan fácil de nosotros, no solamente yo vengo hoy acá a hablar durante no sé cuánto tiempo, sino que después vamos a estar preguntando cada tanto, comandan, quieren que nos juntemos un ratito, bueno, etcétera. O sea, nosotros creemos que somos socios en esta tarea del mejoramiento, no nos quedamos indiferentes esperando a ver qué, qué hicieron. Y... Somos eh, en particular conscientes de que todos está, están muy ocupados y que no tienen tanto tiempo, así que colaboramos, eh, si es necesario, pagando a alguien que los ayude a eh, recolectar la información, después si hace falta hacer algún taller o si hace falta hacer encuestas, alguien que sepa de metodología, que a lo mejor a ustedes no les hace falta, pero en otras instituciones sí, depende de la institución hacer encuestas, analizar los resultados de las encuestas, etcétera. Entonces colaboramos en la etapa de autoevaluación, nos ocupamos completamente de la evaluación externa, nosotros tenemos en la, en la subsecretaría un consejo asesor formado por este, personas este, relevantes del sistema de ciencia y tecnología, seis con diferentes perfiles, uno más académico, uno más tecnológico, uno más de gestión, uno más este, volcado a la transferencia de industria, etcétera. Que también, con, con, el cual tenemos un sistema de renovación, son seis, se renuevan dos cada año, este, o sea, cada uno dura tres años en la función, primero para que no se desgaste mucho y nos sigan llevando el apunte, porque como no le pagamos nada, solamente le damos cafecito y media luna, este, este, y los hacemos trabajar, entonces solamente trabajan tres años, así los convencemos de que vengan a ayudarnos, y este, y además porque las distintas miradas nos van también enriqueciendo a nosotros. Eh, si les interesa les puedo decir los nombres no sé si me voy a acordar de memoria de todos pero eh, hoy están conformado por eh, la doctora Ana Fanelli que eh, reemplazó a la doctora eh, a, a Catalina Bañeman que se retiró eh, ahora en julio de este año que es en julio las renovaciones tenemos este al doctor eh, Roberto Williams de, bueno, lo conocen, de nanotecnología de Mar del Plata, que reemplazó al ingeniero Chirimelo, que es un tecnólogo jubilado, pero proveniente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, bueno, reemplazó en julio. Después tenemos el doctor Miguel Ángel Blesa, que es un químico, investigador superior, jubilado también, del CONICET este el, el ingeniero Andrés Dimitriuk, que también está jubilado, pero eh, trabajó muchos años en el INTI, en, ele en electrónica y en transferencia a la industria. Tenemos este al um, no sé cuál es el título de Carlos Marquis. Magister Carlos Marquís, que es este un especialista, digamos, en gestión. Tenemos eh, a Roberto Bizán, que es un economista. Y ya dije seis? Va, si no dije seis, Ya dije, va, qué bien. Obvio. Y no sabes y no sabes el esfuerzo que me da porque yo me resisto como mujer valientemente a tener todos hombres, pero este me cuesta conseguir mujeres, pero siempre tenemos alguna, siempre en de sociales. Antes de Catalina Weinemann estaba Ruth Auto antes de irme de la gestión voy a poner alguna física. Vas a ver. Déjame un poquito. También hay químicas, sí, sí hay. Lo que montón pasa montón. es que nosotros... Eh, voy a explicar cuál es... Me voy a hacer una digresión y voy a explicar lo que a mí me parece. A mí me parece que eh, si bien hay muchas mujeres en el sistema, a las mujeres en general les costó, esperemos que ahora les cueste menos... Llegar a puestos importantes, llegar a investigador superior del CONICET, llegar a tener una, una relevancia de gestión en el CONICET o en donde fuere. Entonces, como nosotros estamos buscando perfiles de personas que ya tengan toda una trayectoria hecha, como me gusta decir a mí, que estén más allá del bien y del mal, para que puedan decir lo que les parece en el momento que les parece, sin tener ningún problema de que ni nadie lo va a echar ni nada, este, y entonces sean realmente útiles para lo que nosotros lo queremos. Por eso nos cuesta encontrar mujeres. Igual, en particular... Igual con las mujeres ahí tenés una ventaja. ¿Cuál? Y que además de ver más colores, dicen lo que les parece independiente. Siempre. Eso es verdad porque cuando yo digo, yo ahora estoy vieja, así que digo lo que se me ocurre, la gente que me conoce hace muchos años me, nos, me dice, Cristina, no nos engañes, vos siempre dijiste lo que te parecía, pero antes corría riesgo. En cambio, ahora ya no. ¿Qué puede, lo peor que puede pasar es que el ministro se enoje cuando le diga algo y me eche, pero bueno, ya está. Este, El plan de mejoramiento, que es la frutilla del postre o, o la zanahoria, no sé, para que alguna institución se acerque, está, es un, está cofinanciado, o sea, la institución tiene que hacer un esfuerzo de financiación también, eh, por supuesto, se elabora para atacar todas las debilidades que se detectaron en el proceso de evaluación, autoevaluación y evaluación externa. Y ahí tiene todas las cosas que podemos este, financiar. Algún día, cuando me vaya, me jubile y escriba mis memorias y si me decido hacerlo, le van a poder leer la historia de cómo logramos este, ampliar estos rubros de financiamiento. Mal que le pesara a la gente del BID, porque esto se hizo con, con financiamiento Darío me vio en alguna de estas discusiones. Eh, fue muy duro, muy duro. Pero bueno, ahora podemos financiar prácticamente cualquier cosa menos. Obras nuevas, de edificios nuevos. ¿eh? Sí podemos financiar adecuaciones o, o mejoras de relativas a seguridad y higiene, esas cosas pero no edificios nuevos, y tampoco podemos financiar el catering, o sea que si hay que poner masita y media luna tiene que venir por parte de la institución, eh, pero, y tampoco podemos hacer que todo el dinero vaya a, a equipamiento informático, parte una parte solamente, pero esas son las únicas limitaciones. O sea que el plan es muy eh, sí. tiene muchas posibilidades, y hay que adecuarlas a lo que necesita la institución. También es cierto que una institución que tenga muchas debilidades, no va a ser el caso de Kilmes digo, sí, sí. pero bueno, sí. alguien, <ríe> no, alguien que tenga muchas debilidades, eh, también es cierto que el plan de mejoramiento no va a poder atacarlas a todas, sino que tendrá que priorizar y ver cuáles atacan en una primera instancia. Y todos estamos tratando de apostar a que esto se convierta en una política de Estado y que esta eh, tarea continúe y, por lo tanto, se pueda ir a una institución, volver a una institución, hacer un nuevo ciclo de evaluación y mejoramiento. Ahí se verá si el plan de mejoramiento produjo los resultados que uno creyó que iban a producir. Los impactos más vale, porque los resultados se pueden medir más cerca y nosotros lo hacemos con las que van terminando. Bueno, yo acá quiero poner una cosa que es muy general, pero que, que, que refleja un poco todo lo que vine diciendo, tanto, la, el, tanto en la evaluación de programas como en la evaluación de instituciones, eh, nosotros consideramos la evaluación como una herramienta de gestión que sirve como insumo para la toma de decisiones. En el caso de los programas, sirve para rediseñarlos o corregir lo que tengan que corregir. Y en el caso de las instituciones, justamente lo que vengo diciendo es atacar las debilidades. Pero además, tiene otra cosa, que es muy importante desde un punto de vista general que excede el marco de la institución y que nosotros estamos obligados a hacerlo en la subsecretaría. La sistematización de los resultados que vamos teniendo es para nosotros un insumo muy importante de políticas. Y aparte, que hay como una retroalimentación, porque... Así como cuando yo dije, cuando solo vamos a mirar, eh, a, a establecer las preguntas que vamos a contestar, estamos pensando en los objetivos que tenemos de política, ¿no? En esta cosa que dije antes, de articularse, de, de, de, de, de poner al servicio de la sociedad. Entonces, no son preguntas en abstracto, están relacionadas con el modelo de sociedad, gracias Daniel, de sociedad y Estado que nosotros queremos impulsar. Pero a su vez esto retroalimenta porque la sistematización de los resultados nos permite a su vez mejorar las políticas, o sea, las políticas entran y también usan el insumo. Bueno, para que tengan un panorama no más global, acá hay una lista de todas las instituciones que ya estamos, por supuesto que falta Quilmes, y ayer a las ocho y media de la noche me di cuenta, pero como soy muy inútil informáticamente, eh, no sabía cómo agregar sin sal salirme de la página, entonces no lo puse. Es la última universidad que se eh, agregó. O sea que son 16. Perdón, ¿eh? pero digo la verdad como es. <ríe> como ustedes ven, nosotros tenemos organismos de ciencia y tecnología. El el del agua, como dije antes, el INACEL del Laboratorio del Instituto de Salud, del INTA, Obispo Colombres es, como les decía recién, es un, es un organismo, le decía al presidente de la SIC, un organismo provincial, es la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, que depende del gobierno de la provincia de Tucumán. Bueno, esto, yo les cuento una anécdota nada más, no, pero perdonen que me extiendo porque a mí me gusta hablar, pero la verdad que esto a mí me, me dio una prueba fehaciente de lo poco, lo poco de sistema que teníamos, o tenemos todavía, cuando yo me senté ahí en la subsecretaría y vino esta gente, los directivos de esta estación experimental a, a decirme que querían entrar al programa y yo, que ya tenía en aquella época, cuando entré en, lo, en el 2008, 40 años de estar en el sistema, ya o sea, no era una recién llegada, 40 años que estaba que en el CONICET, la universidad, la, la CONEA, no tenía ni la menor idea que existía. Y resulta que este organismo de ciencia y tecnología es el más viejo que tiene el país, tiene más de 100 años. No seas es anterior a la CONICET, a la SIC, a la CONEA, a todos. Bueno, no a las universidades, obviamente, Córdoba tiene 400, pero, pero digo como, como organismo. Tiene una estructura notable donde tienen un cuerpo directivo que está conformado por representantes de los distintos sectores productivos, que entonces se sientan y orientan la investigación que hace la institución hacia las necesidades de los sectores productivos de la provincia, es una, una organización interesantísima, un organismo, que, que cosa divina, qué cosa linda que pasó, ¿por qué se acercó? porque tenía una crisis de crecimiento. No una crisis de que se estaba muriendo, una crisis de crecimiento. Nos decía este, uno de los directivos cuando fuimos con Laura, ¿no? Yo antes caminaba por los pasillos y conocía a todo el mundo, ahora ya no los conozco, entonces no puedo manejar los recursos humanos como lo hacía antes, claro. Este, no puedo orientar las cosas como hacía antes, y yo lo buscaba a fulanito, a pedrito, y ahora qué sé yo. O sea, tenían un problema grave de organización por una crisis de crecimiento. Es lindo trabajar con una institución que tiene una crisis de crecimiento y no una crisis de terapia intensiva, ¿no? Bueno, yo... El Instituto Antártico Argentino, el CONICET, que lo estamos evaluando a partir de la evaluación de los centros científicos tecnológicos y los multidisciplinarios, son 13. Ya la mayoría están este, llegando... A, la, a los planes de mejoramiento, terminando con las evaluaciones externas, unos poquitos faltan terminar con la autoevaluación. Y del lado de las universidades tenemos 16, como dije ahora con Quilmes, y ustedes fíjense que tenemos universidades de gestión pública y también de gestión privada, y en particular eh, la Favaloro, que es la que está ahí, fue eh, es el tercer plan de mejoramiento que tenemos terminado, que estamos terminando en estos días. La miro a Alejandra y me río porque ella está corriendo contra el reloj pasando los, este, eh, los comprobantes de desembolso antes que se baje la, la cortina. Bueno, como ustedes ven, tenemos alguna de gestión privada también, Maimónides o Concepción del Uruguay, etcétera, y tenemos de gestión pública, tenemos varias. Tenemos... este, Tenemos... Media, tenemos de más nuevas, más viejas, eh, más grandes y más chicas. No tenemos ninguna de las grandes. Así que sí, este, la o sea, el toral. sí, pero la, las grandes, grandes, yo quiero decir son la Uva, la Plata, Córdoba y quizá Rosario, ¿no? O Esas son las más grandes. Sí. Después tenemos Cuyo, tenemos el Toral, tenemos Tucumán. El Toral es grande, ¿eh? sí. Eh, a mí verdaderamente antes de irme me gustaría incorporar alguna de las grandes pero bueno si vos tenés oportunidad de hablar con el rector de la plata decirle que estoy esperándolo que quedamos en charlar un ratito tengo, tengo oportunidad. <risa> ahora no ahora no hay que esperar un poquito hay que esperar un poquito pero no mucho ¿viste? porque el 2015 para mí va a llegar rápido bueno eh, eh, muy rápido muestro acá cómo van las cosas ¿no? ya dije tres planes de mejoramiento están terminados Ina, Anlis y Favaloro tenemos cinco que se están ejecutando, tres, este, tres que se están elaborando, montón de evaluaciones externas terminadas. O sea, todas esas instituciones que listé están en diferentes etapas de, del, del programa. Y acá, solamente para que tengan una idea, no sé si se ve mucho, así que no sé, y la idea cuán clara la van a llevar, pero eh, tenemos un mapa mostrando... ¿Cómo, cómo tenemos bastante cubierto el país con las evaluaciones que tenemos. Claro que, por supuesto, ahí, por ejemplo, figura eh, las distintas regionales del INTA, que es un, es un organismo que pasó por el programa de evaluación institucional y que está distribuido federalmente. Y también tenemos la tecnológica, que también está, tiene sus regionales en, por todo el país y que está próximo a recibir la evaluación externa. Así que, bueno, ya hablé mucho. Muchas gracias. Aplausos. Lo único que me preocupa es que hablé mucho, pero nadie me preguntó nada. Así que, ¿estaban todos dormidos o no sé? la parte de mejor Decía 40% para el campamiento informático. Sí. Como máximo, así. ¿Por qué no? no? porque no tendría que estar en el 40%. No estar... Bueno, después lo charlamos. Eso... Hay que convencerlo a olvidar, pero eso dejarlo pero, por bueno, mi cuenta. Sí, sí, sí. Nosotros, Yo creo que yo creo que sí, que es importante. Pero a veces uno necesita comprar la licencia, qué sé yo. No tiene sentido desarrollarla. Otra veces sí, depende, depende. Sí, hay para todo, Sí, hay para todo. Pero digo, si vos tenés AutoCAD y ya lo sabés usar... lo que se. No, pero digo, si ya sabes usar por ahí como la institución, dice yo prefiero que me pagues una licencia. Pero no, pero no. Perdón, perdón. No hay... no hay. A ver. Nosotros nosotros, eh, nosotros, este, eh, dentro del plan de mejoramiento podemos... Eh, no podemos financiar un proyecto concreto de investigación y desarrollo. Es un plan de mejoramiento institucional. Ahora... Si la institución como institución dice lo que necesito es comprar esta licencia o dice lo que necesito es desarrollar esta licencia o lo que dice es necesito capacitar a estos recursos humanos para que sean capaces de desarrollar esas cosas de capacitación sí las podemos pagar. De los programas, sí, sí. Sí. Bueno. A mí me parece que ese, podría, ese, ese caso es similar al caso de la Universidad de Avellaneda donde entonces nosotros en lugar de ir con una evaluación institucional a la función de investigación y desarrollo que se está llevando a cabo en la, en la universidad vamos a, a eh, ayudarlos a diseñar bien un programa que les permita hacer crecer la investigación y desarrollo en la institución. Esto lo hicimos en Avellaneda y estamos con por supuesto dispuestos a hacerlo con cualquiera que lo necesite Bueno, hay que ver. Hay que sentarse y ver. Por eso nosotros hicimos crecer esta otra pata, porque nos, nos dimos cuenta que en algunos casos no tenía sentido ir a hacer una evaluación institucional si la institución no había todavía logrado arrancar. Sí, claramente. Buenísimo. O sea, alguien que alguien que escriba... O sea, que yo me siento con el, con el micrófono y cuento y el historiador escribe mis memorias, por ejemplo. Eso está muy bueno, porque yo hablo mucho, pero no me gusta escribir. Así que está bueno, Noemí, está bueno. Gracias.